Hola a todos, yo soy Luis León y en este caso les enseñaré a instalar Flash Player para Mozilla Firefox en Linux Ubuntu. Primero que nada, comenzaremos yendo a nuestro navegador y en el buscador de Google buscaremos Flash Player. Entraremos en donde dice descargar Adobe Flash Player, aquí seleccionaremos la terminación gz para otro linux le daremos descargar ahora daremos guardar archivo y se nos ha descargado una vez descargado iremos a la carpeta descargas daremos doble clic y extraeremos live FlashPlayer.so Hecho esto, escribiremos en nuestra terminal sudo Nautilus daremos enter y nos pedirá nuestra contraseña de usuario root damos nuestra contraseña nos permite tener servicios de administrador en este caso entramos a equipo y buscamos la carpeta user o usr buscamos la carpeta live una vez dentro de la carpeta live buscaremos mozilla Entramos a Mozilla, vamos directo a la carpeta plugins y aquí pegaremos lo que es el archivo que hemos extraído de la descarga que hemos hecho posteriormente. Bueno espero les haya gustado este tutorial, hasta aquí ha llegado la instalación de lo que es Flash Player, pueden probarlo si ustedes gustan. Espero les haya gustado el video, suscríbanse comenten, denle like, hasta la próxima.